muy buenas vengadores bienvenidos a Toxic Game Channel por supuesto yo soy el vengador tóxico quisiera eh, desde luego eh, pues eh, qué menos hacer una breve alusión a Jesús Quintero que se nos ha ido Gra excelente comunicador periodista presentador, escritor eh, no sé si se me queda algo más en el tintero pero también pensador. De hecho, vamos a terminar y vamos a empezar este programa profundizando en cada tema que vamos a tocar. Cada tema que vamos a tocar lo vamos a profundizar de una manera, vamos a reflexionar sobre cada noticia que vamos a dar, para darle un poco también de categoría a este gran periodista que, como digo, pues nos ha dejado en primer lugar ya sabéis todo lo que está ocurriendo sobre Sony y Activision su su intento por ralentizar o parar eh, de alguna manera el proceso de compra de Activision Blizzard y y esto visto desde un punto reflexivo ¿eh? desde lejos ¿eh? nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta de que Sony no se ha comportado como debería haberse comportado eh, con su empresa me explico de esto puede dar buena fe eh, un conferenciante eh, que es japonés y colombiano, por lo tanto, sabe hablar colombiano, sea, sabe hablar español perfectamente eh, y sabe hablar japonés, por supuesto. Ha estado estudiando ahí desde pequeño también y también en Colombia, por lo tanto, conoce muy bien esos dos mundos. No me acuerdo del nombre, pero seguramente, ya por lo que yo he dicho, os está os está vendiendo, os está viniendo a la mente seguramente la imagen de, de, de este hombre. Bien, este hombre decía algo que para mí, entre muchas otras cosas, ¿eh? o por ejemplo el conflicto lingüístico entre latinos y, y japoneses, para que luego diga eh, el abogado que los españoles somos muy categóricos. Bueno, para categóricos los japoneses. O sea, a un japonés no le puede decir eh, ahora vengo porque le explota la cabeza como que ahora vengo, es que si, si os paráis a pensar eh, el ahora vengo no tiene ni siquiera sentido porque ahora vengo, cuando <ríe> o sea dejamos al aire, ahora vengo como diciendo, ya vendré cuando, no lo sé <ríe> pero ¿Me entendéis? No? un conflicto lingüístico. Y entre otras cosas, eh, fijaos hasta dónde lleva esos movimientos ¿no? de culturas entre que se fue de Japón y fue a... perdón, de que se fue de Colombia a Japón a estudiar otra vez y tener que aceptar la cultura que es totalmente opuesta, totalmente opuesta a la que se vive en España, a la que se vive en Venezuela, a la que se vive en Argentina o a la que se vive eh, en Cochabamba, Bolivia. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Decía que el, la primera, una de las primeras impresiones que se... Porque él eh, decía que, pues claro, como un niño de, de esa edad, pues iba con miedo, ¿no? Y decía algo así de que eh, esta gente, yo, yo no puedo, eh, esta gente sabe hacer calculadoras con las manos, yo lo he visto en la tele, yo ahí, eh, perdone que me diga, eh, perdónenme, pero yo creo que ahí voy a ser el, el tonto de la clase. Y, y bueno, no, no fue así, evidentemente no fue así. Todo, todos los niños tienen la fortuna de que se amoldan muy bien a, a, a las situaciones, ¿no? Al principio cuesta, todo el mundo lo sabe, todo, todos hemos pasado también por esa situación, al principio cuesta, pero luego te hace esa idea. Fijaos que lo primero que dijo fue, eh, la clase era totalmente normal, o sea, era normal, los niños jugando tirándose cosas a, a esto pero todo cambió en un momento dado en el que llegó el profesor antes de que llegue, perdón antes de que llegara el profesor se levantó uno de los compañeros que se supone que es como el, el, el delegado el, lo que aquí conocemos como el delegado de clase y estas cosas ¿no? se levantó y dijo eh, un saludo cordial al profesor. Todo el mundo había ya puesto, de hecho, corriendo, pero corriendo, las mesas en su sitio, todo en su sitio y colocándose todos en alto para decirle al profesor en referen, en, referen, en, en reverencia, buenos días. Ojito. En Japón hay una cosa también que es muy curiosa, que me, me llamó mucho la atención también, y es que eh, la única figura, para que veáis lo importante que es para ellos la educación, no, eh, la única figura a la que el emperador, a la que el rey, ¿no? el, el emperador japonés, se, de, se inclina, aunque esto evidentemente no... Eh, suele ser un poquito como como que no sabes qué hacer no porque imagínate que tú eres un catedrático y te llama el emperador japonés eh, me yo sé que es el emperador el que se tiene que inclinar ojo es el emperador japonés el que se tiene que inclinar porque hay una un, un pensamiento que tienen ellos muy arraigado de que los profesores, los mentores, son poco más que como un padre o, o incluso más importante. O sea, tienen total devoción, eh, digamos, por el maestro o la figura del maestro o la maestra. Eh. En fin, pero Sony no trata a su empresa como, como un japonés. Debería de, de tratar a su empresa como por ejemplo si sí hace Nintendo veréis esto lo comprendí precisamente con este con este con este hombre a veces a veces me acuerdo el nombre no pero yo creo que me, no me voy a acordar y es que a una empresa tú la tienes que tratar como un bebé fijaos el pensamiento eh, japonés ese es el, el pensamiento realmente eh, que triunfa en Japón. Tú no puedes eh, tener, ir por la vida con el pensamiento latino de que vas a montar una tienda y que al día siguiente te vas a encontrar con un Lamborghini delante de la puerta de tu casa. Eso no caza mucho con, que, con el esfuerzo y con las horas dedicadas a una empresa. Sony no está haciendo eso. Sony no está eh, volcada en todos los aspectos que tiene su sistema de videojuegos ni tanto en hardware ni en juegos ni en compras y, y si en algo se gasta dinero es en marketing que cada vez está haciendo más difícil y más difícil hablar bien cuando todo va mal entonces, ¿cómo debe de tratar Sony o cómo debería de tratar cualquier empresa, cualquier persona a su empresa? Pues como a un bebé. ¿Y tú a un bebé qué haces con un bebé? Lo alimentas. Es una, es una criatura que, que está indefensa. Es una criatura que está totalmente indefensa. Ni siquiera ha dado sus primeros pasos eso es lo que ha hecho Microsoft cuidar poco a poco y sin darse cuenta eso es lo que han ido haciendo porque claro han ido, ha ido pasando diferentes CEOs no solamente está Spencer, había diferentes CEOs de antes y no creo que todos iban con el mismo pensamiento empresarial pero sí tenían la idea de ir creciendo sabían que las empresas tienen que crecer porque si no crecen se estancan se, se quedan ahí y en, un, y en un sitio tan competitivo ¿no? como es el de los videojuegos estancarse es morir reciclarse o morir seguimos haciendo lo mismo e intentando compararnos con o hacemos que nuestra consola brille por su propia naturaleza como lo hace Nintendo a Nintendo puedes decir que los juegos son tal que te gusta más, que te gusta menos pero a los de Nintendo saben que eso les viene al pairo les da igual porque lo disfrutan como enanos, yo también por cierto <ríe> eh hay que profundizar sobre eso después de que el niño ya no es un bebé seguramente estará gateando y habrá que tener más cuidado de que no se vaya a caer no se vaya a escalabrar no vaya a meter los dedos en el enchufe no se me vaya a electrocutar el niño se vaya a quedar pegado en la pared eh, cosas así y el niño va creciendo tú con un hijo ¿qué haces? vas invirtiendo en sus estudios en su crecimiento ...en su crecimiento académico... ...para que su crecimiento personal... ...también crezca... ...y si esto se aplica a esta... ...esta, esta balanza que estoy... ...esta comparación, ¿no?... ...que estoy haciendo... ...eso es lo que debería de haber hecho Sony. ...y... ...ha hecho todo lo contrario... ...ha hecho todo lo contrario... ...ahí... ...es donde debería de la gente... ...de pararse a pensar y decir... Es cierto. ¿Tres generaciones vendiendo videojuegos? No. ¿Tres generaciones vendiendo los mismos videojuegos? Me lo vendáis y me lo perfuméis como me lo perfuméis. Me da igual. En fin. Eh, si quieres que tu empresa crezca y que sea adulta y que sea un adulto de provecho no un maltrecho abogado vedeciano pues entonces lo mejor sería darle un poco más de de educación al niño al nene darle todo todos los mejores estudios en la mejor habitación todo lo que sea eso sí en pos de que crezca sano, fuerte y con pensamiento propio y crítico, que es algo muy importante en este vídeo sabéis ya sobre los robots de Elon Musk, ya lo ha mostrado, me ha hecho mucha gracias, hay que decirlo eh, pensaba que era realmente una broma claro era la típica broma no que podría haber podría haber pasado pero la foto de linda hamilton con las gafas y el pelo para el lado vestida como está no es como como para estar eh, de público en la presentación de los robots de elon Musk ni de coña para empezar las fotos de día, en fin, hay un montón de cosas que te dicen, no, esto es un, una broma, ¿no? O sea, porque Elon Musk ha mostrado sus robots eh, y que los piensa hacer mm, masivamente. Aquí tenéis eh, un corto de eh, un pequeño trocito sobre sobre lo que. Sobre todo esto. Ha sido una de las imágenes más comentadas del fin de semana. El robot humanoide presentado por el multimillonario Elon Musk. Su precio, pues cerca de 20.000 euros. Tesla asegura que los van a vender en masa, como si fueran coches. Van a ser los asistentes que nos ayuden en casa o en el trabajo. Aún están dando sus primeros pasos. que os parece no eh, la verdad es que la verdad es que no se mueve muy todavía muy de una manera muy natural no pero bueno eh, por profundizar un poco no <ríe> parece ser que ese eh, mundo distópico del que también tenemos que hablar dice su significado es la representación ficticia de, una de, de un futuro con características negativas causantes por la alineación de pensamiento humano. Por eso digo que es muy importante en este, en este vídeo de hoy el pensamiento crítico. ¿A dónde van a llegar las inteligencias artificiales? Ahora nos van a ayudar en nuestras cazas mil dólares no es no es tampoco eh, barato eh, esto poco a poco se va pareciendo más al Cyberpunk ¿verdad? Sí. excelente manera de enlazarlo ¿no? pues si, sí, el Cyberpunk ha triunfado ese juego tan denostado por Playstation porque los de Playstation no podían jugarlo al principio bueno, pues era el momento que lo pudieron jugar, por cierto eh, CD Projekt eh, les dijo que les devolvía el dinero les devolvió el dinero y además le dijeron si queréis podéis quedaros, quedaros con el juego o devolverlo eh, ¿sabéis cuánto de, cuánta gente devolvió el juego? un 3% ahí lo dejo entre la serie que no la he visto pero dicen que es muy buena a mí me la han recomendado y o sea, confí, confío confío en quien me ha dicho que, que está bien la, la serie que yo creo que la veré eh, bueno pues está ya confirmado lo confirmaron ayer a eso de las 5 y media o algo así confirmaron que pues se iba a hacer un cyberpunk o sea, va a haber una secuela y esto me parece una, una excelente noticia para terminar eh, teniendo en cuenta que este juego, como sabéis ha sido denostado porque no podía ser jugado en la Playstation 5 Dios sabe por qué problemas tendría la Playstation 5 que no podía cargar un juego como Cyberpunk ¿eh? lo llamaron Cyberbug no sé cuánto y luego lo arreglaron y ya, y ya así ya, ya lo podía jugar ya ya, ya el juego si sí es bueno ya el juego ya no es tan malo el juego ya no es tan malo e incluso ahí hasta fans y todo del juego o sea que... <risas> ahí, ahí está la cosa ¿no? pues nada amigos eh, os dejo con Jesús Quintero que como digo nos ha dejado y he intentado profundizar eh, como veis en cada noticia, porque creo que eso es eh, pensar, y el pensamiento crítico, el pensamiento único, es realmente lo más importante. No os dejéis guiar por nadie, ni siquiera por mí. Que sirva de advertencia. Hasta la próxima, en el próximo programa os dejo con Jesús Quintero... ...y con esta excelente reflexión sobre este analfabetismo que vivimos. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia... ...siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro... ...en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que, que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son, son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tampoco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Joder.